Adolf Meyer, más o menos al principio, eh, del siglo, a finales del siglo XIX perdón, y de principios del siglo XX, va a proporcionar una base filosófica más o menos sólida a la terapia ocupacional, lo que va a permitir su crecimiento como disciplina. Meyer coincidía con el tratamiento moral en el origen de los trastornos mentales, por lo que creía que los ritmos cotidianos dados por el trabajo, el juego, el descanso y el sueño debían estar en equilibrio. Dicho equilibrio se obtenía a partir del hacer y de la práctica habitual en una estructura vital saludable. Dichas actividades además debían estar en estrecha relación con los intereses del individuo, lo que, por otra parte, demandaba a los profesionales tratantes a mantener un aura de respeto para con sus pacientes. Paralelamente, en las ideas y en los actores que van construyendo y van formando la terapia ocupacional en Estados Unidos, es posible vislumbrar la fuerte influencia que van a ejercer en ellos, eh, o que ejercen en ellos, el pragmatismo de Charles Sanders, de William James y de John Dewey. Ellos, mmm, en resumidas cuentas, plantean unas cuatro o cinco cuestiones que son fundamentales en la concepción de lo que va a ser la terapia ocupacional en primer lugar plantean que la esencia de una creencia o idea es el establecimiento de un hábito así la veracidad de las creencias o ideas humanas van a estar asociadas a la incidencia que éstas tengan en la conducta por lo que para ser significativas deben afectar necesariamente las acciones del ser humano por otro lado Proponen que la validez de un concepto solo puede alcanzarse a través de las relaciones satisfactorias que esta idea establece con la experiencia de cada individuo. De esta manera, las ideas se contrastan con los efectos de esta en la vida práctica, con su eficacia, con su funcionalidad o capacidad para satisfacernos emocionalmente. Por último, nos plantean que las ideas deben relacionarse con las ganancias de, ac de las acciones que guían, para de esta forma determinar su validez y su significado. De igual manera, las ideas de Dewey representan el principal exponente de las repercusiones del pragmatismo en la educación. En este sentido, la adquisición del conocimiento deberá basarse en la experiencia práctica, todo conocimiento es válido, en tanto que es útil para resolver problemas de la vida diaria y ayuda al ser humano a adaptarse a su entorno. Además, Dewey propone que El hecho de que una idea pueda ser considerada verdadera depende del uso práctico con el que es introducida. La verdad sería tentativa y cambiante en la medida en que cambia el ambiente o las situaciones relacionadas con la utilidad de un concepto. El conocimiento, por tanto, se basaría en aprender a través del hacer. Por último, el aprendizaje se produciría a través de la acción, por medio de la, por medio de la experiencia práctica. Se aprende haciendo. Así, el proceso de crecimiento, desarrollo y progreso, más que el producto estático o el resultado de una acción en particular, se va a convertir en sí mismo en el significado. Como podemos ver en este punto, las palabras, los conceptos, perdón, como conducta humana, experiencia, acciones, uso práctico eh, y experiencia a través de la acción son fundamentales en esta constitución de las bases de... Eh, la pragmática de la terapia ocupacional. Y bueno, ¿cómo puedo estar tan seguro de esta influencia eh, en la profesión? Pues porque Susan Tracy publica en 1910 el texto que literalmente se traduce como Estudio en ocupaciones inválidas, que referencia directamente a las ideas de Dewey, argumentando que son la base del conocimiento en que se apoya la terapia ocupacional. Por otro lado, este texto justifica la utilización de la ocupación como medio terapéutico, siendo además Cosa importante, el primer manual de terapia ocupacional en la historia. En definitiva, los pioneros de la profesión, Adolf Meyer, quien tenía de profesión psiquiatra, George Edward Barton, quien tenía de profesión arquitecto, Eleanor Cleric Slade, quien tenía como profesión la enfermería y el trabajo social, junto a William Raj Danton Jr., quien tenía como profesión la psiquiatría, sumado a miembros no presenciales, van a, cofund a cofundar la Sociedad Nacional para la Promoción de la Terapia Ocupacional, NSPOT, por, su sigla por sus siglas en inglés, la que posteriormente se va a transformar en la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, AOTA, a -O -A, por sus siglas en inglés. De esta manera, Pedro Moruno va a establecer el nacimiento de la terapia ocupacional en la fecha de la fundación de la NSPOT, el 15 de enero de 1917. Sin embargo, la historia no ha sido justa en el relato fundacional de la terapia ocupacional, pues debido a las diferencias de poder en el mundo académico y de la ciencia de aquel entonces y el rechazo de lo femenino y de la mujer en beneficio de lo masculino y del hombre, los nombres de muchas valientes y perseverantes mujeres han sido sistemáticamente disminuidos. Tal es el caso de Eleanor Clegg Slade, quien funda la primera escuela de terapia ocupacional en 1915, o de Susan Tracy y de muchas otras mujeres luchadoras de la profesión que han quedado en el olvido a través de la historia. Con el transcurrir de los años, la nueva disciplina enfrenta una de las situaciones más críticas, violenta y, en mi juicio, injustificada en la historia de la humanidad como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con estos procesos históricos se permite la apertura de la terapia ocupacional hacia otros ámbitos sociosanitarios, particularmente hacia la rehabilitación física, que era tan necesaria en civiles y en militares que fueron afectados por los conflictos bélicos de aquel entonces. A partir de esta tan necesaria eh, práctica de la, de la disciplina, es que se crean los programas de rehabilitación para heridos de guerra y la actividad graduada y terapéutica, se van a convertir rápidamente en el eje de la profesión. En esta línea eh, de rehabilitación y foco centrado en la actividad graduada y terapéutica, Howard Ratz, quien era un médico, establece los principios fundamentales de la medicina, de la medicina física y de la rehabilitación. al tiempo en que se comienzan a abrir los primeros departamentos de terapia ocupacional en los hospitales destinados a estos heridos de guerra. En este contexto de desarrollo profesional es donde surge una crisis bastante grande al interior de la disciplina, y es que el foco centrado en la rehabilitación física implicó en el tímido pero ambicioso fundamento filosófico y práctico de la terapia ocupacional un reduccionismo. Según la literatura, gran parte de este fenómeno responde a la necesidad de validación científica, teórica y pragmática que exigía la medicina de aquel entonces y que por cierto lo sigue exigiendo. En este sentido, la praxis del terapeuta ocupacional de esos años poseía un fuerte foco en la perspectiva biomédica, pues, va a ser esta perspectiva la que va a permitir mayores criterios de objetividad y rigor científico en el ejercicio profesional dicha perspectiva se insertaba en el paradigma mecanicista en palabras sencillas y, y, y para, no para no complicarnos tantos este, este paradigma argumenta eh, que en los mecanismos internos sean intrapsíquicos neurológicos y o kinesiológicos se va a encontrar la raíz y el origen a cualquier lesión o disfunción o desarrollo anormal de un individuo. Como ahora y en retrospectiva puede resultar un poco evidente, este giro epistémico rompe con los presupuestos originales de la terapia ocupacional, y con las proyecciones que tenían de ella sus fundadores. Entre otras cosas, rompe con el holismo, concepto, el concepto poco desarrollado de ocupación, y con el foco en el individuo, Aquí entre nos tanto el primer concepto, que es del holismo, como el último, que es del foco centrado en el individuo, a mi juicio, personal, son pretensiones que muchas veces solo quedaban en el discurso y no necesariamente eran constitutivos de la práctica de aquel entonces. De esta manera, en 1960-1970, y Mary Riley y compañía hacen un fuerte y crítico llamado para retomar el enfoque centrado en la ocupación. para eh, además reconocer cuál eh, es la importancia de los roles ocupacionales y de su impacto en el comportamiento humano, entre otros bastante importantes y constitutivos, repito, de la disciplina. En definitiva, lo que Mary Rayleigh propone, de manera bastante fuerte y bastante potente, es... Eh, volver al origen de la terapia ocupacional y potenciarlo en virtud de sus beneficios. Tras el retorno a las bases, la terapia ocupacional entra por fin en el paradigma contemporáneo. Para resumirlo en palabras sencillas, pues los alcances exceden con creces la intención de este video, lo resumiré en el gráfico que hace que Kilho Hoffner nos ofrece para ilustrarnos sobre las vías para empezar leer la ocupación como terapia. En este paradigma, los profesionales de la terapia ocupacional debiesen pretender siempre proporcionar oportunidades para participar en ocupación o en ocupaciones, modificar los ambientes en pos de esa oportunidad, proporcionar dispositivos técnicos que favorezcan y o permitan el acceso a dicha oportunidad y entregar orientación y resolución de problemas asociados a dicha oportunidad. Lo anterior en su conjunto va a permitir una participación en la ocupación y por tanto va a facilitar un estado de salud en particular. Actualmente, el marco de referencia para la práctica contemporánea de la terapia ocupacional nos, in nos indica que debemos realizar siempre una práctica centrada en el cliente o en el usuario o en el paciente, depende cómo le quieran conceptualizar, una práctica centrada en la ocupación y una práctica basada en la evidencia. Honestamente, son los criterios que logro recordar, si se me ha ido alguno, por favor, háganmelo saber en los comentarios para agregarlo en una nota sobre el video. Luego de tantos minutos y de tantos antecedentes, que no necesariamente fueron pro, eh, profundizados como correspondían, podemos resumir nuestra historia de la siguiente manera. El tratamiento moral más la influencia del movimiento de artes y oficios, y otras coyunturas históricas del momento, van a gestar las bases de la terapia ocupacional. La que va a estar eh, centrada enfocada perdón, en la idea de que ocuparse resultaría beneficioso para la salud de los enfermos mentales. Tras la aceptación institucional de los postulados del tratamiento moral y gracias al trabajo de nuestros fundadores, en 1917 se crea la NSPOT, hoy AOTA, y en 1915 se va a crear eh, la primera escuela de terapia ocupacional, que no era una escuela de, eh, con el nombre de terapia ocupacional propiamente tal, pero que sí fue la precursora. Todo este periodo histórico lo podríamos catalogar dentro de un paradigma de la ocupación, propiamente tal. Posteriormente, y durante y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la disciplina se ve impulsada a crecer en los márgenes del paradigma mecanicista, lo que conlleva a que la terapia ocupacional caiga en el reduccionismo. Lo anterior genera una crisis en la profesión, por lo que se realiza un llamado a retornar a la ocupación como eje de la misma. De esta manera, finalmente, la terapia ocupacional va a derivar a lo que hoy conocemos como el paradigma contemporáneo de la ocupación. A partir de aquí, los caminos que hemos recorrido han sido múltiples, complejos y distintos. Algunos han visto mejor éxito y suerte que otros, algunos aún siguen en desarrollo. Sin embargo, ahora queridos auditores, quiero invitarlos a ser parte de la historia y a construir terapia ocupacional consciente, crítica, política y por sobre todo, humana. Muchas gracias y no olvide que la mejor manera de construir conocimiento es transmitiéndolo. Hasta la próxima. Más ni, menos. Corre, sí. más ni menos, corre, corre, 32 corre, corre, corre, fueron un par de sueños y todavía son ellos los que me hacen seguir, resulta que lo más grande lo pierde entre lo pequeño. que no te ocurra a ti, no 32 días, sí.